El Parque Ecológico Municipal La Serra está ubicado en el municipio de San Miguel Petapa, al sur del departamento de Guatemala. Está a menos de 4 kilómetros del parque central de dicho municipio. En este parque encontrarás muchos árboles, podrás respirar aire puro, oler el olor a pino entre otros tipos de árboles, un total paraíso y pulmón en Petapa. La primera vez que visité este hermoso lugar quedé maravillado por la naturaleza que impera y lo bien cuidado y conservado que lo tiene la actual administración municipal. Al subir a los diferentes miradores, se puede ver parte del municipio de Villanueva y Villa Canales, el lago de Amatitlán, ciudad de Guatemala, Villa Hermosa, el volcán de fuego, de agua, entre otros. Caminar por el lugar hace que te olvides de los problemas al contemplar las aves, el cielo, los árboles maderables y frutales, el lago y los respectivos volcanes. Puedes ir solo o con tu familia y compartir con ellos haciendo un churrasco o degustando una comida en las mesas ubicadas en el lugar. En el parque hay seguridad de la PNC que patrulla en motocicletas. Hay lugares para comer, aparatos para hacer ejercicio, baño, columpios para los niños y en la calle de tierra puedes realizar caminata o correr. Si no deseas hacer lo anterior, puedes leer un buen libro y sentarte en una banca hasta en la parte de arriba del sendero, con el sonido de la naturaleza haciendo compañía. La entrada es gratuita con horario de 8 de la mañana y de egreso a las 5 de la tarde de lunes a domingo. En la descripción del video está el link para ver la galería completa de fotos.